Y es que... y el no, no, no, no sé. No sé, no me importa. <risa> Saludo a Darwin. <risa> Saludo a David. De lo mío, David. está frío. Personal. Lo sí. quiero mucho a Darwin. Neto. ¿Cómo, cómo, cómo empieza este tema? Para tratar de, de ayudarlo lo más que puedo. Señores, David Ortiz, una okay. gloria del béisbol eh, disfruté mucho de David Ortiz porque aunque usted me vea con una gorra de los Yankees yo soy no, yo, de no, los no, no, nada de eso ¿sabes qué hizo esto? esto me la hizo voltear porque esto es anti Yankee. nada de eso entonces yo siempre he sido de Boston no es que tú no puedes ser de Boston y ponerte una gorra de los no, Yankees está no está bonita la gorra no, no, no no es no, que bonita ni nada de eso ustedes una gorrita azulita es que no fanático entonces yo no me pongo nada de los Yankees entonces David Ortiz Neto, es un tipo que muy posible, pero muy posible será salón de la fama. Pero se está metiendo en unos líos de farándula que no lo veo bien. Primero fue con el maestro, con fulano, con No lo veo. Siguiéndole juego a gente que está. Sí, Siguiéndole juego a la no gente. No lo veo bien. No lo veo bien. Yo creo que usted, usted es demasiado grande para estar metiendo esta manera de la farándula. Ahora busco un caso con Mía Cepeda. Oye, oh, entonces, Entonces, está discutiendo como con cosas que no tienen sentido, porque el maestro es que usted no hay que hacer nada, porque uh -huh. el maestro es loco, y el maestro te dice de todo, te entra a tiro y después te pide disculpas. <risa> Mía Cepeda, cuando está en el suelo. No, porque yo no sé para qué maestro activa la boquita de Mía. Porque cuando da tiene la boca de Mía, lo que hace es que dice cosas, o sea, como ella es. Sí. Fue ya muy a lengua. Sí. Sí, entonces, ahora dice: según él, está el video. Podemos ver el video. No, no, no, no, no. No lo ponga, me acordé. Dice cosas que no van. Mía espera, dice que una persona. Oye, como es que esta gente habla. Mella? Que una persona, que ya esa persona salió y dijo que no, que mentira. Le dijo que David le había dicho a esa persona: Mira, me gustó ver a mía mí, y me motivé como hombre. Se, se motivó. Oigan, eso. Dije que lo excitó. Señor. Diga que ver a mí, dije que ahí lo excitó. Entonces, esa fue la forma que Vía le respondió a David. Le mencionó de que es infiel. Le mencionó que se junta con malos pasos. Le mencionó un reguero de cosas. Que es que. David lo dijo. Señor, bien. no es que son, eh, ese engendro. Ese hombre, porque es hombre. Sí. Ese hombre, no vamos a insultar, vamos, no, a no, no, no, no. vamos a respetarlo No, no, yo no voy a insultar, no. el hombre mío uh -huh. se pega peda, mío se peda. Okay. Siempre busca como un motivo para llamar la atención, como una farada No, la verdad que no, si sí, no, la fue no, David quien empezó, suelta a esa gente en banda No, es que ese hombre también, en los cuartos pone a la gente loca David como que la, la Los cuarentena. cuartos es, los la... cuartos pone a la gente loca No todo el mundo está preparado, Margaro no está preparado para tener el cuarto <ríe> ¿Tú entiendes lo que te digo? No. Es decir, a ver, puede ser, Neto, que como está trancado, ¿quién? David. Pero con todos los cuartos que ese hombre tiene, yo no saliera. De vez en cuando. Dios le dio la <risa> oportunidad a él. Entonces sigue lo mismo. Ahora unas discusiones con esta gente. De, el maestro. El maestro. Eh. Ahora con mía. Mía se espera. Ahorita cogía más a esto. ¿Cómo es? A Jesús Gil. Jesús Gil Massa ahorita discute él también. Oye. ¿Eh? Ay ay ay ese sí, ese sí. David Fuente. David David David David David David David David David David No, David David David David que tiene que David David David de farándula. David tiene que estar quitado. David un hombre... Señores, la gente ama a David Ortiz, metiéndose en ese, en ese tipo de problemas. David tiene que cogerlo tranquilo. No voy a comenzar a buscar chisme con mía. Dime con mía. Dime tú conmigo. Que mía. eso no tiene sentido. Mía una persona que vive de eso. Que mía tiene es su, es programa. su negocio. Es su negocio. No, porque el comentario de él fue basado en que la televisión dominicana se está perdiendo, un regalo de cosas, y que cómo él va a ver a Mía presentando su parte en la mañana. Yo entiendo que esa opinión de David puede tener un poquito de razón. Pero el problema es que es mía. <risa> el problema es que es Pero mía. Verdad, Él dice lleno, mía, no, no, no. mía en cualquier cosita. Y mía le va a sacar la El problema es que mía se pone esa líquera por la mañana y tú no puedes mirarle la cara porque, ¿qué es lo que hay que Mira, yo te voy a decir algo. Hay tres personas que tú no lo puedes mencionar en las redes. No. Hay cuatro, Tres personas. Que tú no me puedes mencionar en las redes porque de una vez te hacen una película y te dicen de todo. Te responden con todo y menudo. No, no, un lío. Un lío increíble. El hey, maestro. Ay, ay, ay. Si mencionaste al maestro, el maestro nos dijo a nosotros. Dije, ¿quién lo conoce? cuándo fue eso. En blog, la publicación de Alupop. O sea que el maestro le gusta. que enseñármelo para yo <risa> cogerlo con él. Esa es una. Y la segunda persona que le gusta, que si tú le dijiste algo, te va a responder de una vez tóxico. Todo es heavy, es eh, un ejemplo a seguir. Pero tú sabes que pero... estoy cinco es de mucha corta. Eh, y la tercera persona, que si tú sabes que si le dijiste una cosita así, es mía. Ah, falta otra. La Tora. Mencionaste jugado? la Tora. Entonces, David. La Tora le han regalado un sonido. A la Tora. A la Tora. Le han regalado un sonido. Le han regalado un sonido. Porque son personas que usted no le ve ningún tipo de talento. Eh, pero la Tora baila y, y habla. Y eh, ¿Qué que habla qué? Vamos a hablar, Neto. Que eh, cobra tiene, sin trabajar en el gobierno. Pero tiene gracia y ya manda fuego. No pero ¿cuál gracia de... tiene la Tora? En su programa, Neto, porque ella cae bien. Pero ¿cuál? No, no me digas que cae bien una mujer la... sin escrúpulos Esta vaina me tiene muy loco ya. Esto... Sí, pero Vamos que la... A ver quién se piada. Pide una vaina de esa de la tuya. A ver a la tora, la tora. Yo te voy a traer uno de esos, Vamos a ver si te sirve. La tora tiene un problema. Que la tora, es, esa es su forma, ¿te entiendes? Yo lo respeto, yo lo que digo es que hay personas que usted no puede mencionar. Yo ya. lo que digo es que aquí hay talento en este país que no le dan la oportunidad en... Ah, pues tú estás hablando lo mismo de David. Espérate, que no le dan la oportunidad a la tora. Pero... Vamos a ver, ¿a quién tú pones en el tiempo la tora, en el programa la tora? quién tú pondrías? De, de estos jóvenes que están en la televisión. Un programa de La Tora. Es que La Tora... Primero no está en Televisión Nacional. Está en... Eh, ¿Cómo que se dice este tipo de televisión? Local. UHF. Algo así que se dice. De la CACUA. Ah, no. <risa> que como que no es televisión... Que es la edición limitada. O sea, no es telemicro, ni telesistema, ni cosas así. Lo que haga La Tora a mí no me interesa. Lo que haga Mía, fulano, no me interesa. Sí, no, Yo lo también. que digo que David tiene que controlarse... Y dejar de buscar ese sí, hombre. Ya tú vienes en Hawái sí. ahora mismo, en Hawái, por ahí, pero ese oh, hombre. Yo que me da miedo, a aburrido, te aburrí. un PC5. ¿Cuál PC? PC sí, es el último PC PC4. Sí, pero también, él tiene sí, su razón. También, él tiene la razón también. Sí. Eh, a mí hay que jalar el capítulo, que deje estar mostrando lo que ella muestra por la mañana con esa licra que ella se pone, ¿tú entiendes? Entonces, que eso no, no, que eso no. Neto, neto, que lo que yo te digo es que David puede hacer su crítica, pero no mencionar nombre. Porque si menciona nombre, también, le van a responder. También, también. Él puede la decir, respuesta. la televisión ha caído. Claro, ya, claro ah. Porque, oye, que el Pachá también le respondió. Okay. El Pachá. Franklin Mirabal le respondió. Pachá. ¿Tú me estás entendiendo? Pachá tiene que rogarle a Dios. Ajá. El Pachá. Tiene que rogarle a Dios, hincado, que el candidato del partido de turno... Ajá. Uh -huh. Gane. Que gane. Porque se le apaga la mecha ahí mismo. Porque hablan de más. Bueno. Bueno. El Pachá. La Tora. Neto.